¿Quién mató al padre de Michael Jordan? El 23 de julio de 1993, tras regresar a casa de un funeral, el padre de Michael Jordan, señor James Raymond Jordan, era asesinado en el interior de su vehículo tras recibir varios disparos. Ahora, casi 30 años después, uno de los autores de la muerte del astro de la NBA saldrá en libertad condicional. Pero, ¿qué es lo que pasó aquel caluroso día de julio en Carolina del Norte? Según cuenta la versión oficial de los hechos, James R. Jordan fue asesinado tras recibir varios disparos, mientras descansaba del viaje en el Lexus Rojo de su hijo Michael Jordan. Había hecho una parada para echar una siesta a su paso por el condado de Robeson, en Carolina del Norte, y su cuerpo fue encontrado 11 días después de lo ocurrido. Al parecer, el motivo de su asesinato fue robarle, algo que fue acompañado del abandono de su cuerpo que era arrojado por un puente. Preguntas sin respuesta se llegó a publicar que el autor de los disparos no sabía de quién se trataba, que el robo y asesinato al padre de Macoyoren no fue premeditado y que el asesino eligió a su víctima de manera aleatoria. Sin embargo, tres décadas después, hay quien sigue pensando que las cosas pudieron no ser así. Fue encontrado por un pescador El cuerpo sin vida del padre de Macoyoren fue encontrado por un pescador el 3 de agosto de 1993 en un pantano en M. Col, en Carolina del Sur. Los restos mortales de James R. Jordan estaban ya en estado de descomposición y estaban colgados de un árbol. En un primer momento, los agentes no fueron capaces de identificar el cuerpo y lo etiquetaron como John Dewey antes de averiguar su verdadera identidad. Conducía el vehículo de su hijo. Dos días después de que se descubriera el cuerpo de James R. Jordan, la policía encontró un automóvil deportivo Lexus desmontado en el bosque. A 60 millas del lugar donde se encontraba el cuerpo del padre de Jordan. Fue entonces cuando se averiguó que el propietario de dicho vehículo era Michael Jordan, lo que facilitó la identificación del cuerpo encontrado. Gracias a registros dentales. Gracias a que el cuerpo, en muy mal estado, conservaba parte de su dentadura, fue como los expertos consiguieron averiguar de quién se trataba en realidad. Uno de los hechos más sospechosos del caso Jordan fue que la familia de James R. Jordan no presentó denuncia de su desaparición hasta tres semanas después de lo ocurrido. ¿Pero por qué? La razón dada por la familia fue que el equipo de seguridad de Michael Yoren había iniciado su propia investigación sobre la desaparición de su padre. No fue hasta que la familia se enteró del hallazgo del automóvil que presentaron una denuncia formal ante la policía. ¿Asesinato premeditado? Hay quien piensa que detrás de la muerte del padre de Michael Yoren se encontraba un claro caso de crimen organizado. Las deudas de juego que presuntamente arrastraba Jordan podrían haber influido en lo ocurrido. ¿Corrupción? Poco después de terminar el juicio por la muerte de James R. Jordan, 22 oficiales de la oficina del sheriff del condado de Robson, la fuerza policial que investigó el caso, fueron acusados de varios delitos de corrupción. ¿Tuvo esto alguna relación con el caso Jordan y su resultado? Encontrado el anillo de Jordan. Uno de los momentos más extraños en la investigación del asesinato de Jordan se produjo cuando uno de los sospechosos, Daniel Green, señaló a la policía a la casa de su bisabuela, donde desenterró del patio de dicho domicilio el anillo de la NBA de Michael Dioren, que su padre tenía en el momento de su asesinato. Las joyas de la víctima se usaron en un video musical. Greene usó algunas de las joyas sustraídas al padre de Michael Dioren en un video musical, lo que permitió dar un giro radical al caso. El hermano de Mako identificó las joyas. Durante el juicio por asesinato, el hermano de Mako Jordan, Larry, identificó las joyas como obsequios de Mako a su padre. Sin embargo, el juez no permitió que el jurado viera el video musical por temor a que pudiera perjudicar al presunto asesino. ¿Quiénes fueron los condenados? Larry Demery y Daniel Green fueron acusados, y posteriormente, condenados por asesinar a James R. Jordan. Se conocían desde pequeños y juntos crecieron en el condado de Robson. Lo que supuestamente pasó. El arma que acabó con la vida del padre de Michael Jordan fue hallada en la casa de Greene. La confesión de Demery. En su testimonio, Demery dijo que los dos planearon robar a Jordan mientras dormía, pero acusó a Greene de disparar a Jordan en el pecho cuando notó que se despertaba. Posteriormente, los dos se deshicieron del cuerpo. ¿Pero fue realmente así lo ocurrido? Sin embargo, puede que los hechos ocurridos y sentenciados no fueran los mismos. En sede judicial, Greene afirmó haber estado en una cena con su novia, Babijo Murillo, la misma noche en la que murió el padre de Michael Jordan. Aunque múltiples testigos confirmaron estos hechos, ninguno de ellos, ni la novia del detenido, fueron llamados a declarar. Se dice que presuntamente Greene podría haberse convertido en algo así como un chivo expiatorio y que realmente la mafia podría estar detrás de la muerte del señor James Raymond Jordan. El arma presentada en el juicio En el juicio contra Demery y Greene no se demostró que el revólver de punta chata del 38, presentado por los fiscales como el arma homicida, fuera el arma que mató a James R. Jordan. Resultados no concluyentes. El arma se encontró en un pack en la casa de Greene, pero las pruebas de balística no fueron concluyentes en comparación con la bala vale extraída del cuerpo de James R. Jordan. Y es que realmente, las únicas pruebas que culpaban a los acusados eran los testimonios recogidos. Ni las pruebas de balística ni los análisis de la sangre encontradas fueron concluyentes. Ni siquiera se pudo confirmar que hubiera sangre del fallecido en el coche encontrado. ¿Entonces, pudo haber otro culpable? Una de las primeras llamadas realizadas desde el teléfono de James R. Jordan el día en que fue asesinado fue a Hubert Largi D.C., un traficante convicto e hijo biológico del alguacil del condado de Rose and Hubert uno de los muchos oficiales condenados más tarde por corrupción. D.C. también trabajó con Larry Damery en Crestland Mobile Homes, una de las zonas donde más sustancias ilegales se vendía en toda la costa este de Estados Unidos y que estaba a menos de una milla del lugar donde arrojaron el cuerpo de Jordan después de su asesinato. El jurado nunca conoció estos detalles. El juez Gregory Weeks dictaminó que la llamada telefónica y la conexión entre el Sheriff Stone, Hubert Dease y Larry Damery no podían presentarse como evidencia y el jurado nunca conoció ninguna de las conexiones entre los tres hombres. En una entrevista con un reportero local, un conocido de Larry Damery admitió que Demery fue quien le disparó a Jordan. Y casi dos décadas después, Christine Mama, la actual abogada de Daniel Green, visitó a Larry Damery en prisión. En su encuentro, Demery confesó haber mentido en su versión de los hechos. Hasta la fecha, Greene ha presentado varias apelaciones para que se revoque su condena, alegando que no estaba allí cuando mataron al padre de Michael Jordan. Puesto en libertad en 2020, al condenado Larry Damery se le otorgó la libertad condicional. Su liberación se espera para 2023. ¿Quién más podría haber asesinado a James Jordan? James Slim Bowler podría ser considerado como el principal sospechoso por algunos teóricos de la conspiración. Al parecer, según estas teorías no confirmadas y que podrían formar parte de la rumorología. Maco Jordan habría girado un cheque de 57 mil dólares para cubrir pérdidas en las apuestas. ¿Hay quien dice que detrás de todo esto podría estar la figura de este famoso traficante? Un rumor de Mark Wecker, un escritor del Orange Country Register. Fue quien hace años lanzó esta posible conexión entre la muerte del padre de Jordan y sus deudas de juego. ¿Habrá algo más detrás de la versión oficial? Desafortunadamente, puede que nunca sepamos la verdad. Puede que nunca se conozca qué es lo que realmente ocurrió aquel día de julio de 1993. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para seguir informado.